Buongiorno amigos de Frisima. <risas> estamos fachando un poquito de cardio <risas> el batito cardiaco está su <risas> gracias mil a todas las personas que que están guardando con este video que, que se van a entrenar y que se van a meter en forma la vida es movimiento da Pablo el giorno de hoy ¿Qué cosa voy a fare voy a fare tres ejercicios para bruchar. tres ejercicios para y le meto tres ejercicios de abdomen facho uno para bruchare y uno de abdomen. Uno de abdomen y otro para bruchar. Ok, vamos a hacer un poquito de, de movimiento. Movimiento, movimiento, movimiento. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok, vamos a alternarlo, a alternarlo. Uno para bruchar y el otro para abdomen. Ta, ta, ta. Solamente 10 minutos. Muévete, muévete. muévete en el posto. <risa> Aprofito, guarda, con este tiempo, guarda. Sembra primavera, febrero. <risa> da. Ok, muévete, muévete, muévete. ta, ta. Tú ta, Todo este esfuerzo vendrá pagado. No debe molar nunca, nunca, Te nunca. Debe ser constante, constante, disciplinado. Y verás grandes resultados. Ok, perfecto. ¿Dónde mi timer? Mi timer que no lo veo. Ok, tengo mi timer. Mi timer, mi timer. Ok, vamos a iniciar. Inicio con cardio Inicio para, para rasodar. Dopo le meto uno de abdomen. Perfecto. Prepárate. 3, 2, 1. Via. 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a parar un poquito de skipping. 1, 2, 3. abro, toco. 25 segundos con 10 segundos de recupero. 1, 2, 3. abro, toco. 1, 2, 3, abro, toco 1, 2, 3, abro, toco 1, 2, 3, abro, toco 1 Ok, ok, vamos con el ejercicio de abdomen Abdomen, Mountain Climber Mountain Climber Mountain Climber Mountain Climber Guardate 1, 2, 3, abro 1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 Ta, ta, uno, dos, tres, y Uno, dos, tres, y Uno, dos, tres, y Uno, dos, tres, y Uno, dos, tres, y Uno, dos, tres, uh, madre de Dios! a tomen Paso el ponte, el ponte. Fermo, fermo, lentamente. Camina, camina, camina, camina, camina. Ta, ta, torna indietro. Nuevamente. Ta, ta, ta, ta, ta. Okay. torno indietro en Vamos a hacer un poquito de salto. Salto en el posto. Salto va. Ta. Ta. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Trata de tocar. Ta. Trata. Trata de tocar. Tra. Tra, tra. Trata de tocar. Ta. Salta, salta, salta, salta, salta, salta. Uh. Abdomen, abdomen. Me extraño. Me extraño. Plan invertida, plan bala. Glúteo no debe tocar tierra glúteo no debe tocar eterna nuevamente jumping ya skipping y toco eterna toco toco 1 2 3 abro toco 1 2 3 abro toco 1 2 3 1 2 3 abro, toco 1 2 3 abro, toco 1 2 3 abro, toco 1 2 3 uh. el batito cardiaco falo siempre a tu ritmo mountain climbers 1 2 3 abro Q2 1 2 3 abro Q2 lentamente 1 2 3 abro q 1 2 3 abro q 1 2 3 abro q cambio 1 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 El ponte, el ponte. El ponte. Vado lentamente. Avante, avante. Torno indietro. Nuevamente. Vado, vado, avante. Torno indietro. Salto, salto, salto.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 plan, vamos a el plan, plan, plan plan, plan normal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 Life. Vamos a ver Una modifica Andamos a girar el gambe Guardate Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra yo he pillado pero el vaso 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 siempre yo he pillado el vaso el ponte, el ponte Ponte, ponte, andiamo. Yo, avante, donde tú riesco Uno, dos, tres. Su. Nuevamente. Camino, camino. Camino. El último. Salto, salto, salto. Salto, va. salto salto salto ta ta ta ta ta ta ta salto, ta ta ta ta Va. Plano invertita, inversa, guarda el cielo, guarda el cielo, guarda el techo, el glúteo no debe tocar a tierra. Oh, ja, ja. No ha estado fácil, no ha estado fácil. Un circuito corto, pero eficaz, para meterte en forma. Hayamos hecho ejercicio para rasodar de cardio con abdomen. Tú a casa lo puedes repetir de 4 o 5 volte. Importante, crear buenos hábitos. Alénate conmigo en mi canal, guarda la playlist y ayúdame a salir. Lásame tu like, de cuore, Pablo.